De cáncer hemos hablado mucho aquí. El cáncer, cuando lo escuchamos, es tenebroso, nos asusta, pero hay mucho que se puede hacer. Hoy vamos a hablar de cáncer genitourinario, algo que le pasa a tanto hombres como a mujeres. Así pensemos cuando lo vimos por primera vez, que es un tema exclusivamente de hombres. Soy Diego Santos periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde abordamos el tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. Para hablar de cáncer genitourinario está con nosotros el doctor Juan Ignacio Caicedo, quien es jefe de la sección de mínima invasión del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Caicedo, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, este es un tema que tiene tan largo como de ancho muy importante y lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué es este tipo de cáncer? Bueno, el cáncer geniturinario se refiere a todos los cánceres que tienen origen en el sistema urinario o genital. Los urólogos nos dedicamos a los tumores urinarios y del tracto genital masculino. Los ginecólogos ven los tumores del tracto genital femenino. ¿vale? Eh, el cáncer es una enfermedad genética que se caracteriza por la adquisición de ciertas mutaciones en las células que llevan a que éstas se reproduzcan de manera irregular y que no respondan a los mecanismos de control que tiene el cuerpo para limitar la reproducción celular. Ese es básicamente lo que es el cáncer. Entonces, resumiendo, sería cáncer en el sistema genital y urinario en los hombres y urinario en las mujeres, incluyendo órganos riñón, vejiga, uréter, próstata, uretra y testículo. Entonces usted trata hombre y mujer. Sí, los tumores de los riñones de los hombres y las mujeres, los tumores de los uréteres de los hombres y las mujeres y de lo mismo en la vejiga, los vemos en el departamento de urología en la sección de oncología. De todos los podcasts que yo he tenido sobre, eh, sobre cáncer, tengo entendido, por ejemplo, que en las mujeres el cáncer de ovario o el del endometrio son sumamente peligrosos y riesgosos. ¿Pasa lo mismo, por ejemplo, con los hombres? Sí, digamos que no existe el cáncer suavecito y el cáncer que no es peligroso. Todos los cánceres en general requieren un análisis suficiente para poder determinar las características de que tiene y de esa manera tratar de predecir la, de la mejor manera posible su comportamiento. Lo mejor es nunca tener cáncer, pero entre estos, digamos que los de riñón y los de vejiga suelen ser tumores que pueden tener comportamientos agresivos dependiendo sobre todo del estado en el que uno lo diagnostique. Eso es lo que le llaman el estadío, ¿no? El est la estadificación o el estadío. ¿Se sí. va de 1 a 4, de 1 a 5? ¿Cómo es? Eh, depende del tumor, pero sí, básicamente eh, va de 1 a 4 y de lo que trata de hacer ese tipo de clasificaciones es tratar de ver si el tumor está confinado al órgano donde se está produciendo o si ya ese número de mutaciones que ha adquirido el tumor ha permitido o ha dado la capacidad a esas células de irse del órgano donde originalmente se produjeron. ¿Cuáles son los síntomas? que experimenta un hombre versus los síntomas que experimenta una mujer cuando tiene este tipo de cáncer. La gran dificultad que hay en general con la mayoría de los tumores, no importa si son solo del tracto geniturinario, sino cualquier tumor en el cuerpo, es que en fases iniciales rara vez dan síntomas. Es por eso que encontramos eh, la necesidad de hacer exámenes de chequeo en algunos tumores cuando aparecen ciertas banderas rojas en los pacientes como por ejemplo el hecho de que en su familia hubiera habido tal tipo de cáncer o personas eh, que tienen eh, hábitos poco saludables de vida que nos hacen pensar que es probable que puedan tener cierto tumor y vayamos por él antes de que den síntomas la gran mayoría de las veces en, eh, en, en el tracto geniturinario cuando ya un tumor está dando síntomas que usualmente ya es cuando hay muchas células tumorales la mayoría de las veces puede haber cosas como sangre en la orina o eh, la presencia de dolor por, por, porque la sangre o porque el tumor está impidiendo que la orina pase adecuadamente. Se puede producir un olor cada cierto tiempo, que eso ya es como una bandera, o sea, yo tengo un dolor, pasan dos meses, lo vuelvo a tener, dentro de tres meses lo vuelvo a tener, eso ya es como una señal de decir vaya al médico porque... No es normal. Siempre es una, esa es una recomendación para cualquier enfermedad. Un dolor que no mejora, una herida que no cicatriza, siempre va a encender estos o a estas banderas rojas y a encender las alarmas para que uno pueda entrar y evaluar a un paciente de una manera más precisa. Hay estadísticas que nos permitan saber si, se sufre, si las mujeres sufren más cáncer génito urinario que los hombres o viceversa. Próstata cero, las mujeres no tienen próstata. Vejiga depende en muy buena medida de la exposición a cigarrillo. Esa es la principal causa, la principal, eh, el principal factor de riesgo. Sexo no entra tanto, pero es más frecuente en hombres que en mujeres. Y riñón también es más frecuente en hombres que en mujeres, aunque la proporción es muy semejante, pero es un poquito más. Eh, así que no habría una diferencia ahí muy, muy grande en cuanto a esos dos tumores. ¿Qué ocasiona el cáncer? Aparte de si es hereditario, que quitémosle esa variable del medio, ¿cuáles son otros factores que llevan, aparte del cigarrillo, que pueden llevar a que un, una persona desarrolle este tipo de cáncer? Hay unos factores que, que llamamos modificables y hay unos que no podemos modificar. Por ejemplo, la, en general los tumores son más frecuentes entre más edad tenga uno. O sea, puede los, lo, las personas que están en la tercera edad, están más expuestos, por lo general, a la producción de tumores que una persona, un adulto joven. La incidencia de tumores es mucho más rara. Entonces, edad, que es no modificable, ciertas razas, por ejemplo, los afrocolombianos tienen mayor incidencia de cáncer de próstata eh, que los mestizos o que las personas de raza blanca. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que estar más atento a, a, con, con esta población en particular. Eh, ahora, de cosas que uno puede hacer, pues usualmente una vida, un estilo de vida saludable, que es una dieta apropiada y hacer algo de ejercicio, disminuye la cantidad de, eh, de radicales de oxígeno libres que uno tiene en el cuerpo y que se han podido asociar en algunas personas con, con cáncer. Por ejemplo, la, hay mayor cáncer de riñón en personas obesas comparadas con personas no obesas. Ese es un factor modificable. Antes de entrar al tratamiento para, para, para discutir sobre este ¿cómo puedo yo o una mujer o qué tipo de chequeos existen para poder detectar este tipo de cánceres a temprano, en, un, en un temprano estadio y no esperar a que no estén en tres o cuatro? Hay una recomendación muy clara para los hombres en cáncer de próstata, que es que cualquier persona de 50 años debe ir al urólogo para que se le suministre un examen de próstata y un examen de sangre para tratar de identificar lo más pronto posible este tumor. Esa edad disminuye en la medida que la persona tenga raza negra o que tenga el factor hereditario. Esas dos personas tienen que empezar antes, a los 40 o 45 años. Respecto a los otros, pues hay algunas, algunos factores de riesgo como ciertos desórdenes familiares en los que claramente sí. tiene que ir a chequearse para tumores renales y las personas que fuman o las personas que han tenido sangrado en la orina deben entrar a ser chequeados para evaluar. La posibilidad de que tengan tumores de la vejiga o del uréter. ¿El cáncer de testículo entra dentro de este tipo de genitorinario o eso ya es sí. una reproducción? Cáncer de testículo hace parte del tracto genital masculino y para cáncer de testículo lo que se recomienda es que las personas eh, entre los 15 y los 30 años, que es cuando mayor es la incidencia, se hagan un autoexamen del testículo y estén muy pendientes de la aparición de masas o cambios en la contextura del testículo para poderlos identificar y no esperarse. ¿Por qué usted señala que el cáncer pues, es más proclive que le da a las personas de avanzada edad y en cambio el cáncer de testículo se da entre los 15 y los 30? El cáncer de testículo es el tumor más frecuente en personas jóvenes. Es el que tiene que ver con el tipo de células, son células germinales, células que vienen eh, estando presentes en el cuerpo desde hace mucho tiempo y factores como la exposición a ciertas sustancias que pueden ser disruptores eh, de hormonales, pueden producir o aumentar el riesgo de tener eh, cáncer de testículo. Y en las mujeres también los exámenes que usted acaba, pues, es, obviamente no el de próstata, pero en las mujeres también son exámenes, ecografías y demás, sirven, pruebas de sangre o cómo. Desde que las mujeres entran en edad reproductiva <coughs> y empiezan su vida sexual, deben estar yendo al ginecólogo. Hay una cosa que se llama un virus, que se llama el virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano produce un cáncer muy agresivo en mujeres jóvenes, que es el cáncer de cervix, el cáncer de cuello uterino, que es prevenible mediante la vacunación. Y hemos tenido problemas, ya han disminuido eh, la incidencia de vacunación en Colombia por, por unos hechos aislados que ocurrieron en la, en la costa caribe, eh, en donde se suponía que la vacuna hacía daño y estaba muy claro que no lo hace y el beneficio de vacunar a las mujeres antes de que empiecen su vida sexual es, es altísimo. Entonces, hay que vacunar a las mujeres jóvenes, pero adicionalmente deben ir al ginecólogo para que les hagan examen, les hagan citología y si llega a haber cambios celulares poder detectar el tumor de manera temprana y poderlo tratar. En los hombres este es un tipo de cáncer llega a ser hasta tabú, a eh, personas que les da vergüenza reconocer que tienen algo mal en su tracto geniturinario. ¿Qué problemas han encontrado en la sociedad si hay personas que prefieren sencillamente no tratarse y fallecen por cuenta de eso? ¿Cómo, cómo abordan ustedes este tema o cómo lo han abordado? Es, es un tema difícil de tratar, definitivamente. Eh, Colombia tiene el cáncer de próstata, es el principal en incidencia y el principal en mortalidad en hombres y no están dispuestos a, a que eso suceda eh, teniendo en cuenta que es un examen bastante, bastante sencillo, bastante corto, poco doloroso, muy rápido y que nos da mucha información. Entonces, es educación, educación y educación lo que necesitamos en estos grupos de personas para que uno entienda pues, que la molestia que puede resultar de este tipo de exámenes es mínimo comparado con el beneficio que se obtiene de tratar esta enfermedad en etapas tempranas. Ya entrando a tratamientos, ¿cómo es el tratamiento de este tipo de cáncer? Entendiendo que hay distintas fases y sí, unas son más complejas problemas. que otras. Sí. Los tratamientos en general del cáncer son, eh, uno un tumor lo puede quitar quirúrgicamente, o sea cirugía, lo puede, le puede, lo puede irradiar con tratamientos precisos de radioterapia, puede dar quimioterapia. Y ya de ahí para allá empiezan ciertas cosas que son un poco menos frecuentes, como ablación por diferentes tipos de energía. Pero en general, en el tracto geniturinario, esas son las tres cosas que hacemos. O dependiendo del estadiaje, de la ubicación del órgano que está siendo afectado, de cómo se ve el tumor, usualmente la, la inmensa mayoría de los tumores que son sólidos suelen tratarse de operar o irradiar en un principio y si avanzan, darles quimioterapia. Pero esas son básicamente las modalidades terapéuticas usuales que tenemos en nuestro país. ¿Existe la remoción de órganos? ¿Esa es otra posibilidad? Claro, entonces a veces pasa que quitar solo el tumor no asegura que el tumor no, no salga en otras zonas del órgano el mismo tumor y eh, la única solución es quitar completamente todo el órgano. Por ejemplo, ciertos tumores de riñón, cuando son de más de 7 centímetros, uno tiene que plantear la posibilidad de eventualmente de quitar todo el riñón. Hay tumores de vejiga que eh, cuando están comprometiendo toda la pared de la vejiga, todo el músculo de la vejiga, la única solución que hay es quitar completamente la vejiga y reconstruir con, otros, con otras partes del cuerpo. Y en la próstata, sí, usualmente cuando se opera, eh, la, por cáncer, hay que quitarla toda. Es lo que se hace, claro. el mismo testículo. ¿Qué tan, ¿Qué tan impedidos pueden quedar los pacientes después de una cirugía invasiva de, de este tipo de cáncer? Desde hace mucho tiempo somos conscientes de los efectos secundarios que podemos producir con algunas cirugías eh, de, oncológicas. Siempre hay que poner en una balanza el beneficio de lo que uno va a hacer versus el riesgo y el daño que uno puede hacer con una cirugía. De tal manera que con el tiempo se ha evolucionado y tumores que antes eran inoperables, si no se quita todo el órgano ahora se puede hacer. La incorporación de otras técnicas quirúrgicas como las, las técnicas de mínima invasión hacen que las personas, la paroscopia, la paroscopia asistida por robot, hacen que las personas se puedan recuperar más rápido de, de, del tratamiento quirúrgico de esos tumores y se puedan preservar los órganos en unos casos en donde antes no se podía. Pero hay otros en que simplemente son, es tan grande la enfermedad, tan agresivo, tan difícil de parar, que no queda más remedio que quitar la vejiga porque nada de lo otro que podamos hacer va a ofrecerle una posibilidad de curación a nuestros pacientes. Y la vejiga, uno, ustedes reemplazan, reconstruyen la vejiga, dijo, con otras partes del cuerpo, pero ¿la función sigue siendo la misma o hay que sacarles un tubito para que puedan por ejemplo, orinar. Depende, depende del tipo de reconstrucción que se haga, de la edad, de la localización del tumor. Se puede hacer o una reconstrucción con la vejiga que queda con una función muy semejante o la posibilidad de reconstruir de otra manera y poner eh, a ese segmento que se utilizó a que se recolecte la orina de, de, en una bolsa. Eso va a depender, como le digo, de la edad, la localización y el tipo de tumor. La Fundación Santa Fe de Bogotá se caracteriza por tener un tratamiento que ustedes llaman, si no estoy mal, 360, que es interdisciplinario, no solamente entra el urólogo sino que entra el equipo de psicología, entra el equipo, bueno, una cantidad de personal distinto al que trata la enfermedad. ¿Eso sí ayuda al paciente? No le quepa la menor duda. Estar bien educado respecto al tratamiento que uno va a recibir le permite entender qué está sucediendo, disminuir la ansiedad asociada, asociada a los tratamientos que se están eh, administrando le permite que la familia también entienda las fases de los tratamientos qué esperar con respecto a los efectos secundarios de los tratamientos que se están administrando y de qué manera va a evolucionar o qué curso va a tener el tratamiento que uno está administrando no solamente eso sino que uh, una de las cosas que suele pasar con los pacientes de cáncer es que se sienten fragmentados son pacientes que sienten que uh, muchas veces, en un, para, para que les den un dólex es acá, para que les tomen exámenes es acá, para tomar una decisión con, lo, con, con alguna situación en particular es en otra parte y poder tener equipos multidisciplinarios permiten poner en el centro de todo al paciente, no a la enfermedad, sino entender al paciente como un todo, tener una visión mucho más holística y de esa manera que el paciente pueda estar mejor acompañado, pero siempre tenemos que estar muy dispuestos y muy organizados para acompañar al paciente, para darle soporte emocional, para poder decirle que no está solo y que aquí hay un equipo de gente que va a estar pendiente de él para hacer las cosas de la mejor manera posible. Esto me abre el campo para dos preguntas. La primera es, una vez se trata al paciente, lo curan del cáncer, ¿cada cuánto tiempo esta persona tiene que hacerse chequeos para supervisar si el cáncer le volvió o si ya es, como, como se dice en inglés, cancer free. Por lo general, la mayoría de las veces, los tumores se vigilan mucho más frecuentemente en un principio, porque las recaídas suelen ser tempranas. ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, cáncer de vejiga. En un principio yo voy a estar haciendo exámenes cada tres meses durante el primer año. Y el segundo año los alargo a seis meses, y después del quinto año probablemente van a hacer un examen anual hasta cumplir los 10 años, y de esa manera puedo tener una plena certeza de que el paciente está quedando sin cáncer en ese momento. Y la segunda pregunta que le tenía es, irremediablemente ustedes tienen que, eh, que ver con la muerte, y ese es un tema difícil, cuando le llegan a este tipo de pacientes que ya no se puede hacer nada, ¿cuál es ese tratamiento o cuál es ese trato que le dan aquí en la fundación a una persona que ya sabe que tiene una fecha eh, límite de vida? De acuerdo, es, ese es un caso, en estos casos desafortunados, eh, lo más importante es, de nuevo, que el paciente se sienta, poder acompañarlo en ese proceso, ¿sí? aquí hay un, hay un instituto, que, se, eh, que es el Instituto de Cancerología Carlos Ardila Lula, que se encarga... El ICAL. El ICAL. Se encarga de ese tipo de, de pacientes, tienen formación el personal de enfermería, de auxiliares de enfermería, médicos tremendamente preparados, con unas condiciones humanas importantísimas, apoyo psicológico, apoyo para las familias, manejo del dolor, que se puede hacer de múltiples maneras, y son personas que tienen una formación muy importante para poder hacer eso. Como le digo, esto es un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, las personas que tienen tumores geniturinarios acá entran a través de una junta de tumores geniturinarios que se reúne todos los miércoles en donde estamos urólogos, oncólogos, urólogos, eh, radioterapeutas, oncólogos clínicos, patólogos, radiólogos, radi eh, eh, una cantidad de gente que tiene que ver con el manejo de los pacientes y... Lo que hacemos son planes de atención para que sus pacientes se sientan bien manejados y puedan manejar sus síntomas de la mejor manera posible. ¿Qué recomendaciones le daría a usted a las personas para reducir la posibilidad de tener este tipo de cáncer, pues además de una buena alimentación, unos buenos hábitos de no fumar, tomar? ¿Existen otros adicionales que, que, que, que pudieran sumarles o estos básicamente...? Entonces, hábitos de vida saludable es lo que yo puedo hacer. No, es, no, no hay... No hay una fórmula mágica diferente, porque ni toma. con esto hay una cantidad de mitos de que si uno come mucho de una cosa o mucho de lo otro, le va a disminuir el riesgo de cáncer de uno o de lo otro. Y básicamente es po son pocos los tumores en donde tenemos claros que una dieta de un alimento particular lleva a eso. Entonces, una vida saludable... Estar pendiente, asistir al médico de acuerdo a su riesgo y grupo de edad y, a, a, y sexo y de acuerdo a eso plantear una manera de detección temprana. A mí me pasa con frecuencia que los pacientes me dicen pero doctor, llevo viniendo 10 años, juiciosísimo y ahora me va a venir a dar cáncer. Y dice sí, sí por eso no le, no le estoy diciendo que tiene metástasis, por eso le estoy diciendo que tiene un tumor pequeño, inicial y que lo vamos a, a tratar en concordancia y que muy probablemente le va a ir bien a largo plazo porque usted ha sido juicioso y porque usted ha estado viniendo a que lo diagnostiquemos. De otra forma, usted llegaría dentro de cuatro años porque le duele la espalda y cuando se da cuenta lo que tiene es una metástasis. La diferencia entre un tumor que se diagnostica localizado o un tumor que ya está metastásico es la posibilidad de poderlo curar. Ya para ir cerrando, eh, y perdónenme la ignorancia, ¿por qué uno, cuando yo estaba investigando sobre, sobre antes, cuando me dijeron que iba a hacer el podcast del, del cáncer genitorinario, lo asocié directamente con sexo masculino? Ni se me ocurrió pensar en las mujeres, porque yo pensaba que todo esto de lo que estamos hablando finalmente era de un ginecólogo. Pero ya he visto que son dos cosas completamente distintas. ¿Me puede explicar un poquito la diferencia entre el urólogo o el oncólogo con el ginecólogo? Claro que sí. Es una pregunta que, que nos hacen con frecuencia. No hay líneas rojas intraspasables en la medicina. Sí, a veces hay órganos o enfermedades que pueden ser enfocadas por diferentes ramas de, la, de, de, de, de especialización. Por eso, como le decía, en una junta de urología oncológica puede ir eh, el urólogo, pero también va el radioterapeuta, pero también va el oncólogo, porque todos tenemos que aportar no, es, no discutimos y peleamos bastan, bastante poquito en esa junta. Y es más lo que nos apoyamos y los acuerdos que llegamos para que los pacientes puedan ser tratados de la mejor manera posible. En cuanto a esto que me está diciendo, pues el tracto genital de las mujeres la ve, lo ve eh, el ginecólogo. El tracto genital masculino lo ve el ginecólogo el urólogo. Lo que pasa es que ahí al ladito de esos sistemas genitales, viene el sistema urinario, o sea, la vejiga, la uretra, está no, en estrecha no, no, no. relación con las con, con, con, la, con la vagina digamos, en las mujeres, y la vejiga y la uretra están en estrecha relación con la próstata y el pene en los hombres y los testículos. Entonces, por eso como que caen, geniturinario cae en la misma, en la misma bolsa. ¿Sí? Pero eh, eh, por tipo de tumor pues sí estamos bastante bien divididos y, y nos complementamos, como le digo, nos complementamos usualmente para dar el mejor tratamiento posible en esos grupos interdisciplinarios, en esta visión holística de los pacientes. Para mí lo más importante es la concientización. O sea, tenemos que saber que, lamentablemente, esto no tiene fórmulas mágicas, que nada de lo que yo haga me va a evitar 100% la posibilidad de que yo tenga que lidiar en algún momento con un tumor que el miedo es mal consejero, que hay que estar atento a si uno tiene algún síntoma, a eh, poder consultar de la manera más temprana posible. Y mínimo, mínimo, mínimo, que todos los hombres vamos a tener que, en algún momento de nuestra vida, y mejor si lo hacemos temprano, consultar al urólogo, hacernos un examen de próstata y hacernos un antígeno prostático para poder saber cómo está la próstata y poder evitar problemas a futuro, una enfermedad que es curable cuando se detecta a tiempo. Doctor Caicedo, muchas gracias por su tiempo, por haberse tomado esta media hora para explicarnos todo acerca del cáncer genitourinario y estoy seguro que tendremos una nueva conversación. Y a ustedes que nos están viendo y escuchando, los invitamos a que nos sigan la próxima semana en un nuevo episodio de Cuida tu Salud. Suscríbanse a nuestras redes sociales, a las plataformas de podcast como Spotify y nos vemos en siete días. Que tengan una feliz semana.